Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi espacio, mi perfil dentro de Patreon Coaching con Hugo. Y este video va a ser breve, simplemente quiero en pocos minutos explicarte de qué se trata y cómo voy a llevar a cabo los videos de mentoring, ¿sí? Eh, que vas a ver de acuerdo, eh, metáfora, acciones, digamos... Todos videos que, tienen, eh, que están dirigidos a alumnos y alumnas estudiantes de coaching o coaches recién recibidos que quieran profundizar sus eh, conocimientos en cuanto a su desempeño en las prácticas de coaching. ¿sí? Así que eh, vas a tener otros videos que van a ser, te voy a pedir por favor que me acompañes en este proyecto. Yo estoy muy motivado de... ...seguir generando contenidos para, para vos... ...para tu mejor desempeño... ...para tu profundización en los conocimientos sobre el coaching... ...y las herramientas que puedes aplicar en tus próximas conversaciones. Así que, gracias por estar en mi perfil... ...y te invito a que empieces a comiences a, a mirar los diferentes videos que he preparado para vos. Ahora sí, te quiero explicar brevemente cómo voy a llevar a cabo el mentoring y cuáles son algunos de los componentes, si se quiere, principales. ¿sí? El mentoring en sí mismo se compone, o yo lo veo, lo, lo separo como en nueve partes. La primera parte sería el entrenamiento. Tiene que ver con que vos sigas practicando, sigas teniendo tus conversaciones de coaching y al mismo tiempo el mentoring es un entrenamiento en sí mismo, ya que los contenidos... Son parte de tu aprendizaje, parte de tu profundización o parte del anclaje de tus conocimientos para que después a su vez los pongas en práctica. ¿sí? Así que este mentoring en sí mismo, este video en particular no, pero sí los siguientes donde ya nos abocamos puntualmente a un tema en particular. Eso por un lado. Después tenemos el objetivo. Vamos a tener dos objetivos. Por un lado el objetivo del mentoring en sí mismo, que va a ser tanto vos como yo... Podamos en los videos eh, que van a estar dedicados a un tema en particular, que vos puedas profundizar estos conocimientos, incluso descubrir algunos aspectos, algunas características nuevas que posiblemente vos lo tengas en un, en un archivo, digamos, por ejemplo, en la parte teórica de tu formación de coaching, y que gracias a estos videos lo puedas. Volver a tu memoria, digamos volver a recordarlo y de esa forma comenzar a implementarlo de una manera más eficiente, más efectiva para vos. Después tenemos el apoyo. El mentoring, la diferencia del coaching, es eh, si apoyamos y ayudamos a, a, los, a nuestros clientes, que en este caso se llaman mentí. Se puede decir también mentoreados o mentoreadas, pero técnicamente es un mentí. Se escribe con doble E exactamente igual que coachí, pero mentí. Y nosotros como mentores apoyamos, a eh, sí, puntualmente, dando tips, dando consejos, dando eh, incluso algún uso que uno como mentor ya lo ha aplicado. Así que sí estamos apoyando desde un lugar diferente a lo que se hace con el coaching. Después tenemos el objetivo puntual, que va a ser el tuyo, por ejemplo para el video que quieras ver sobre técnicas en el acuerdo, por ejemplo, o en la metáfora, o en la indagación, o no sé, va a haber varios videos y cada video de esos tiene un objetivo en particular. Entonces, por eso te menciono dos veces el objetivo. Por un lado es el objetivo en general del mentoring, que es poder acompañarte y ayudarte a, a mejorar tus prácticas. Y después está, tenemos el objetivo puntual, este segundo objetivo, que es puntualmente para el video en, en particular, el video específico del de tema. ¿sí? Después tenemos la motivación. Fundamental. Fundamental este tema es la motivación. Eh, por ejemplo, yo estoy muy motivado en hacer estos, estos vídeos. ¿sí? Yo estoy muy motivado en hacer estos vídeos. Eh, me encanta generar contenidos, me gusta mucho investigar, me gusta mucho mirar, leer, eh, y buscar información de diferentes lugares, más allá de las que yo tengo y de mi propia experiencia, para generar contenidos. Eh, y espero que también te sientas motivado o motivada a continuar practicando, a poner en práctica las cosas que vas aprendiendo. Sea en este video o en otros, eh, si sí, busca la motivación para continuar. ¿sí? Eso es muy importante para los procesos de aprendizaje. Después tenemos el éxito, otro, otro tema, gran tema para todos nosotros, para cualquier ser humano. El éxito es parte también de nuestros propios objetivos, de nuestros propios planteos. Con lo cual te invito también a chequear, a revisar de qué se trata para vos el éxito en este tema en particular de tus conversaciones de coaching, de tus prácticas de coaching. ¿Cómo es que lo medís? Cómo es que vos incluso te haces tus propios juicios de valor sobre tu éxito o tu... Y mirá, iba a decir tu no éxito, pero fíjate que el no éxito tiene que ver justamente con el juicio de valor que tengas hecho sobre tu desempeño. Así que eh, desde el mentoring yo lo que te puedo aportar es que el éxito lo veas como un proceso, no como un solo resultado, ¿sí? traté de ver el éxito como parte, como, como todo un, un proceso hacia el punto final. Que va a ser, por ejemplo, poder hacer una conversación de coaching y que tu escuela formadora te la apruebe. Y que gracias a eso certifiques como coach. ¿sí? Ese va a ser como el resultado final. Lo que sí es importante que vos tengas en cuenta que el éxito fue todo ese proceso hasta que lograste esa conversación. ¿okay? Después tenemos la dirección. Acá también hay dos aspectos importantes en la dirección. Por un lado es el rumbo, ¿no? es hacia dónde vos querés ir. Por ejemplo, estás practicando, estás buscando información como este video, como los próximos videos que vas a ver desde mi perfil en, en Coaching con Hugo, que van a estar encabezados todos, que van a decir mentoring, sí, guión, no sé, acuerdo, metáfora, lo que sea, ¿sí? ¿OK? O va a ser mentoring, guión, indagación, guión, la herramienta específica del, del video, donde yo explico esa, esa herramienta. Eh, lo que sí, digamos, por un lado es la dirección, es hacia donde vos querés ir específicamente con una herramienta en particular, por ejemplo, o con, el, con lo que vos querés lograr como coach o como estudiante de coaching. Y otra dirección tiene que ver con tu ser coach. Cómo vos te parás, cómo vos sentís y cómo vos ves incluso, o pensás, eh, tu rol de coach como director de, como si fueses el director de una orquesta. Bien, la, el, sería la conversación de coaching, sería tu orquesta o la composición en sí misma, para ser más específicos. Y es interesante que te veas, te pienses, te sientas y reflexiones sobre cómo es que vos te paras en ese rol, en, esa, en ese director de orquesta. ¿Cómo es que vos ejecutás como director de orquesta esa obra que sería tu conversación de coaching? Entonces tenemos dos cosas como dirección. Por un lado el rumbo hacia donde vos querés llegar. Y por otro lado cómo tu función de director específicamente o de directora. Por otro lado tenemos el coaching. Que a diferencia del mentoring nosotros en una sesión de coaching nos damos consejos claramente. Y sí también es parte importante en un mentoring ¿Y por qué te digo esto? Porque en las sesiones de mentoring, también son sesiones, son procesos de mentoring, siempre, o es muy habitual, no sé si siempre, pero es muy habitual que a raíz de los contenidos y las explicaciones y, lo que, y la información que uno comparte con su mentee, eh, nosotros llamamos emergentes, pero surjan eh, dudas, reflexiones o alguna consulta incluso, ¿sí? Y muchas veces esas dudas o esas reflexiones, esas consultas, están vinculadas en forma casi directa con un obstáculo que uno cree que tiene. O un obstáculo que siente que no lo puede superar. O que no lo ha podido superar hasta el momento. Entonces, para esto sí te recomiendo, pedí coaching cuando... En, en, a raíz de esto, cualquiera de los videos que yo te suba o cualquier otra práctica que vos tengas de sesión de coaching de una conversación de coaching y tengas dudas eh, y te puedas identificar vos puedas identificar que tenés conversaciones internas que no te habilitan lo que llamamos conversaciones o juicios inhabilitantes digamos que no te habilitan a seguir creciendo a seguir arriesgando ¿sí? a seguir aplicando los conocimientos que tenés Pedi Coaching. Sea conmigo. Yo también hago sesiones de coaching. digamos, Sea conmigo o con otra persona. Pero sí te recomiendo pedir Coaching. Y si hay algo de cualquiera de estos videos que te resulta eh, o te llama la atención. Y vos crees por alguna razón que no lo vas a poder aplicar. O que es complejo en aplicarlo. Pedí Coaching en referencia a ese tema en particular. ¿sí? Y por último, el consejo. Que es el gran diferencial que tiene el mentoring del coaching. Nosotros en Coaching no damos consejos, solamente hacemos, no solamente es mucho, eh, con preguntas acompañamos ¿sí? a nuestros clientes, a nuestros coaches y a reflexionar. En el mentoring también existe una, una cuota de eso, por eso recién hablaba de coaching. Y algo que es eh, digamos, el diferencial y es único, el componente único que tiene el mentoring que el coaching no tiene, es el consejo. Y el consejo es desde un lugar de ...de una experiencia previa o una experiencia diferente o mayor a la persona que recibe el mentoring. En este caso vos, si sos estudiante de coaching, ya en tu etapa final estás practicando sesiones... ...o sos un coach recién recibido y querés seguir profundizando tus conocimientos... ...o encontrar la mejor manera de aplicarlos, que también es una opción... En el mentoring vas a encontrar consejos, porque yo seguramente en los videos que, que, que vas a encontrar en mi usuario de Coaching con Hugo, acá en, en Patreon, eh, te voy a dar tips, te voy a dar consejos, te voy a dar como indicaciones desde mi experiencia, desde la información que tengo. Eh, digamos Yo todo lo comparto a través de los videos y en el mentoring sí es posible este espacio de consejo. Y desde un lugar justamente donde... La experiencia de uno la comparte con el, la otra persona, que en este caso sos vos, que sos mi mentí. ¿Okay? Entonces, estas serían como las nueve partes del mentoring. ¿sí? Lo que, o, otra cosa que sí te voy a pedir, en su, en su gran mayoría de los videos van a estar rondando los 40-50 minutos. Eh, no máximo. No, no más de una hora. El, el tope sería la idea, es que no sea más de una hora de duración. Lo que sí te voy a pedir es que. Tenés el beneficio del video que podés poner pausa, con lo cual aprovechala. Entonces, cada duda o consulta que vos tengas o algo que te aparezca, ¿sí? que vos estés escuchando y de repente te resonó o te pareció algo singular o algo especial, anótalo. Anotate las dudas, anotate las consultas. Después ahí escuchando el video, pero en ese momento anótalo. Es posible que después, más adelante, minutos después, en el mismo video, si sí encuentres la respuesta a la duda. Ahora, si no es así, si no encontraste la respuesta a, la, a esa duda o esa consulta que vos te anotaste, me la puedes enviar por el, por el chat de Patreon o por mis redes sociales o por mi WhatsApp, incluso. No hay ningún inconveniente, estoy a tu disposición para eso. Si te pido anotarlas, porque posiblemente en ese momento te aparece la duda o la consulta. Si no la notas, vos seguís escuchando el video y más adelante es posible que te hayas olvidado, lo que no quita que esa duda y esa consulta la sigas teniendo. Una cosa es que por escuchar más contenido de esto te olvides. Y otra cosa es que esto no exista. Entonces si es posible, digamos te pido que si es posible, eh, anotes cuanta duda o consulta tengas y te las anotas. Después si se te van aclarando en el transcurso del video, ok, está perfecto. Y si no me lo escribís y cuando pueda, en la medida de mis posibilidades y lo, lo antes posible, te contestaré. ¿Sí? Así eh, tenemos una comunicación... Eh, va a ser una comunicación asincrónica, claramente, porque vos me vas a enviar un texto o un chat y yo después, un día, eh, horas después, o lo que sea, eh, te voy a contestar lo que sí es necesario, digamos, eh, que vos te anotes esas dudas de consultas y yo te las voy a poder contestar en las mismas posibilidades. Y, y aprovechar estos espacios virtuales de chat o de... Acá en, en Patreon se llaman comentarios, pero no importa, vos dejás, en el comentario dejas la pregunta y yo te contesto. Eh, incluso puedes dejarme un mail o un número de teléfono, o ya, como te comenté recién, en mis redes sociales estoy por Facebook, por Instagram, incluso en WhatsApp, y en mis redes publico incluso hasta mi número de WhatsApp. Así que te, quédate tranquila, quédate tranquilo que vas a tener acceso a una comunicación directa conmigo. ¿sí? Así que básicamente este video era para eso, para poder explicarte cómo voy a manejar la dinámica de los mentoring y qué partes yo digamos, identifico y te las muestro y te las, te las comunico para que vos también estemos los dos alineados en, el, digamos, en lo que va a ser la metodología de mentoring. ¿sí? Así que te agradezco por entrar a mi perfil, te agradezco que te haya interesado estos temas y por supuesto voy a agradecer cualquier patrocinio que haga sobre los videos que voy a publicar eh, sobre mentoring y eh, herramientas de coaching Hasta luego